Vamos a ver si nos lleva al tesoro, eh. sorprenderme verte aquí. Parece un poco eh, ya me entendéis, ¿no? Para localizar estas El Hollow Knight, tío, esta parte. ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme. Iré hasta donde pueda, pero me temo que me costará No no podrá, ¿no? volver al lugar de mi fallecimiento. Busca un bebedero para pájaros. Cuando lo encuentres di intramuros. Intramuros, tío. Creo que es latín. ¿Será? Como es obvio, nunca presté mucha atención en clase. Vamos. Vámonos ya para allá, coño. De una. <risa> eh, ah, pero te tengo, tengo que seguir al fantasma. Guapísimo. para pájaros me fijo en algo más. Sí. Varios puntos clave. Un puente de piedra. Nos fiaremos, o sea, será de fiar, tío, el maldito eh, fantasma de Richard eh, Hatman. Eh, gracias. Seguro que es una puta trampa, ¿eh? Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar. Por desgracia. Vale, enemigos. Ajá, esto lo voy a pillar, gente. Uu uh, menos mal, ¿eh? Sí. Hay enemigos, ¿Sabes? gente. Cuando más nos acercamos, más cosas recuerdo. Venga, no me den del dos tío. Que sigas sin mí. Ajá. Que salgas del camino y no le quites el ojo de encima al perdedor. Vamos, ya la, la acabo de quitar el, el ojo de encima que flipas <risa> He visto a los bichos, gente, y voy del tirón, macho ¿Puedo matar a una del tirón? Vale ¡Zor! Se pasa, tío Es tan difícil, también el juego que madre ¿Eh, eh? ¿Cómo me ha dado? Me muero ¡Ah! ¿Cómo cojones me ha dado? ¿Son las chicas? ¿Serán cabronas? Ingenio. What Ingenio. What the fuck ah. Bueno, el me lo ha quitado bastante, eh Fuera de coña ah. Increíble Tengo que pillar a eso, gente ah. Uf Hostia puta, me muero Me muero ah. Increíble Al ah, no tener pociones es muy es muy jodido ¿eh? Esa, Esas partes son muy jodidas, tío Son muy, muy, muy jodidas, macho A ver, daros cuenta que eh, Todavía no tengo la parte de bloquea del cuarto eh, Literalmente Que nos permite eh, poder, ¿no? Eh, llegar a hacernos pociones de, de vida, ¿sabes? Que tengo una puta poción, macho Vamos a equipearlo, ¿sabes? Que esto es lo de antes Anyway Vamos, fantasmita, vamos, vamos, vamos, huevo. ¿Qué tengo más? Tío, en el inventario nada, las coles, no, eso es que, sí, varios puntos clave: un puente de piedra, una cascada un si no Vamos a ver, ahora si no no morimos, si no logramos, tío. ¿tú? Me supongo mucho. que, no sé, Dios que parece que ningún puto hechizo así a la larga le hace mucho daño todavía a las arañitas, eh o sea, no obstante, a todo le hace bastante daño el, el maldito eh, eh, incendio, ¿no? o sea, pero tela, diría yo, ¡Oh! maldita sea la araña, esa escondida, eh es mía del señor de los anillos tío, tío, tío, tío, sí me sigue, eh, no tengo nada para ponerme vida la polla esto, eh Nada para ponerme vida. Ni de aquí le pego, ¿no? Ah, sí, sí que le pego. Puta madre, ellos. Foto bugueado, gente. O sea, va a morir bugadísima. Mitral. ¡Hostia, que le has sacado! Increíble. Nada, nah, bugueazo, gente. Bugueazo que te el macho. Bugueazo. Vale, Perialmus le quita 52, eh. Alto bugueo, eh. Alto bugueo, man. Increíble bug. Menos normal eh. No me ha regenerado la vida, eh. Mira, la puedo matar ya con la X. A tomar, por culo. Dios, derrota arañas, ni tanto. ¿Me das vida? Eh? O oh, la muerte. Hostia. Me va a matar. Bueno, bueno, bueno, que está en el aire, hija puta. Tío, estás es de nivel 20. Claro, normal que me cueste. ¡Mamá! Normal que me costara, gente Nivel 20 ¡Qué abuso, cabrón! O sea, por aquí no es, eso está claro, ¿vale? Pero, o sea ¡Qué puto abuso, tío! Las arañas chiquititas son de lo peor, ¿eh? Son de lo peorcito Ah, pues sí, es por aquí, tío ¡Qué cojones! ¡Incendio! No vea cómo quema, ¿no? Entre las arañas En el del de de, el de, el de, el scroll, ¿no? ¿Por qué no avanzas, perro? Por aquí debe haber... Co hostia Lengua, hostia Espero, eh, por supuesto, no sea sintaxis Que para mí es lo que se me hacía más complicado, la verdad Super Hugo ¿Qué? Eh, tío, tío, tío, ¿huyen todos los animales? O sea, que eso a la larga es eh, Machacar y machacar y machacar todo el maldito rato Por supuesto, eh, lo que es la sintaxis y empezar, como ya sabéis siempre, ¿no? Eh, hacer eh, un control de eh, voy a... Dios mío, a corregirlo y a saber dónde me he equivocado. Y viceversa. Somos siempre, macho. Pero si sí, este tema de literatura eh, y tal es fácil, ¿no? Eh, realmente la probáis por contexto. Es de sintaxis, tío. Pues espero que no... O sea, que no sea chungo, tío. Es que a mí ahí es donde, de, donde bajaba más nota, siempre era en sintaxis, Literal. Pero en larga se te puede dar bien o mal, la verdad. No te voy a mentir, Hugo. Yo sí quiero un poco más paquete. En si no es coña. Y también en bachillerato. ¡Lol! Tenía un profesor que se llamaba <risa> Ceredonio. Que. ¡Mamma mía, tío! Ese hombre era un demonio. Lo que más importancia le daba era eso, tío. ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? ¡Enanos de mierda! ¡Cabrones! Son nivel 12. Esto es fácil, entonces. ¡Joder! Vas a hacer pagar. Y mucho ánimo también, campeón A la larga es eso, es, es todo el rato Estar haciendo eh, oraciones sintácticas Y ver dónde te equivoca o sea, Literalmente, pero estoy seguro que también sales a la pizarra ¿Sabes? Dios ¿Y eso? ¿Qué cojones, tío? Casi me matas esa mierda Uf La acabo de quitar La acabo de quitar básicamente la hacha Maledita sea, puto, putos Duendes, tío ¡Qué mamones, eh! Casi me matan gente ahí, ¿eh? ¿eh? No hay nada más, ¿no? Yo no es que eh, odio la sintaxis, pero eh, no me mola mucho. Claro, mientras que te dé para probar campeón Hugo, de, de, de nice, ¿vale? O sea, que realmente... Yo sé eso, ¿sabes? Mantenía ahí en el 5, pero para que veáis, ¿sabes? Después a lo mejor venía otro tema, que es de más, ¿sabes? De desglosarlo y muchísimo más de estudiar y es diferente, ¿sabes? Obviamente recuperamos un poco la nota, ¿no? A la larga. Pero es que es jodido, macho. O sea, sobre todo es eso, o sea, supongo que si no lo pillas del principio sí que cuesta más, pero si lo vas pillando de forma progresiva, mira, lo vas tolerando, ¿no? A la larga. ¿Cómo de grande será este lugar? Es increíble la puta misión esta principal, eh. O sea, qué locura. Necesito hacer ya lo del inventario, ¿eh? O sea, literal. Aquí tiene que haber algo. O sea, me mola esta, ¿cape? Son puras arañas, eh. Hostia, ¿y eso? ¿Es un puzzle? No es un puzzle, o sea se al símbolo, pero se apaga al poco tiempo. Vale Encuentra la página desaparecida Tengo que iluminar los tres antes de que se apaguen Vale, pues ya lo he hecho, ¿no? ¡Ah! O sea, qué puta velocidad, tío O sea, qué putísima velocidad, tío Increíble, ha sido Tengo que iluminar los tres wow. Guau todo esto aparte la maestra me cae mal, pobre Hugo, tío o sea, a ver, mi profesor no me caía mal, pero sí que era un poco ya me entiende toca pelotillas la verdad, o sea, a la hora de... es eso le da más importancia a la sintaxis yo sé que es importante, la verdad, o sea, para tener un buen uso de la lengua y expresarse bien, ¿no? Y comunicarse bien, mejor dicho, pero era horrible era horribilísimo, tío además, a mí me corregía eh, siempre y cuando me corregía, eh, vamos, me, me daba por todos lados o sea, era demasiado, puto, sí, gente estos son arañas normales, tío ¿qué pasa? ¿qué pasa? Menos mal que tengo el protego, eh. Cojones. ¡Oh! Putas arañas. Hay demasiadas, coño. Ah. Hombre, ¿qué tal ese chapa, cómo estamos, campeón? ¿Qué tal la mañana? ¡Oh! ¿Cómo estamos? Pues bastante bien, bueno, quitándome del medio juego al Lega, aunque me está gustando mucho el juego, ya sabéis que lo tengo que chopear rapidísimo, campeón. ¿Qué tal fue la mañana? Ya acabado el libro, grande ese lobo, campeón. Eh, de, misión cumplida. El pobre de ahora se va a estudiar, tú has acabado el libro y ha venido chapa. Vaya pereza. A ver, a la larga sí, supongo. O sea, no sé, es que estamos más acostumbrados ahora mismo a leer cosas que realmente estén en formato digital y un libro como son ciento diferentes, Literalmente. Eso me recuerda, coño. Nacho, sacaba ya su libro, el gacho, eh, eh Ya está rolando eh, por ahí. Y bien, qué alegría. Hoy también vas a Ignacio Superchapa, ¿no? A full. Si lograse atraer esa plataforma hacia mí, vale, no voy a hacer esto. Ella. Vaya la puta locura de El Atomic, gente, de verdad Ahora que caigo ca eh, Sale el 20 y pico A ver si me dan, ¿no? Es eh, básicamente el juego, macho Está chulo La verdad es jugar Legacy 100% recomendable Un juego que supongo Que lo vais a explotar en verano Muchos de vosotros Rollo de una Yo me estoy descargando El de At Stranding, eh, Stranding, Stranding El de Stranding Stranding El de puto pibe De la, de la ballesta De Working Dead, ¿no? Es eh, un simulador De correo de delivery Literal, rollo Eso es lo que haces en el juego Yo lo jugué, la verdad Pero no lo llegué a traer nunca Chapa, por lo mismo Porque está guay pero supongo que Kojima se le fue un poco la pinza En el desarrollo del juego Un poquillo Literal Que no digo este malo juego ni nada Pero Sabes como hermano El personaje mea Literalmente El personaje mea y mata a las sombras Sabes Plan, Eso es el meme más grande Que yo pues me descargué ese juego Solo por la razón de decir Eso será si de verdad tío. Prometo que era ridículo Pero el mío fue el que más duró también decir que el mío fue al que más le hicimos trastadas, macho Me acuerdo que el empanado del Manuel Santo eh, Le dio una vez, eh, cuando fui a hacer pis eh, Le dio eh, un buche Bueno, un buche, un chupitazo, ¿sabes? De, de ron, al puto haste Y yo, hermano, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Que, el símbolo por aquí. que eh, de verdad, ¿eh? O sea, las cosas, tío yo tuve una hembra el año pasado y eh, le aparecieron un tumor y el veterinario nos dijo que podía ser eh, por el pienso. O para que veas, macho, o sea, ¿qué coño? O sea, yo me creía que salía al tiempo, Álvaro y Hugo, o sea, es más, a mi hámster, al igual que, no sé, si habéis tenido, obviamente, pues aquí en la barriguita le salió como una pequeña postilla, tío, y eso era, pues, supongo un tumorcillo. Claro, yo de pequeño a lo mejor, con los 13 años, yo ahí, pues no sabía qué coño era. Yo me creía que se había hecho daño a algo, que era el fin del de, de animal, entonces siempre... Hablando de todo el tiempo en el cual tuvimos Hamster, Pues Debo asimilé decir, el que le saliera esa postillita a la barriga desastante. que era como, sabes, un poquillo el final del trayecto para los pobres Unos dos años aproximadamente Y que cabrón el puto manesanto Santos, tío, o sea, literal Siempre Se haciendo vernos, gilipolleces, macho Menos mal que no le pasó nada a ello. Pobre animal, macho Y a mí sí, o sea, sobre dos años me duró el, el hámstercillo Por fin Hemos llegado es bastante larga la misión, eh Esto es una misión principal, eh Uf. Joder, tío, increíble Es increíble, ¿eh? fuera de coña Increíble, tío. ¿Qué tal, campeón? ese Francesco, ¿cómo estamos? Volví, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo? A sin... No tengo nada para tirarles, gente. ¿Y qué tal ha estado, super Francesco? How much time también? Es normal, todo el mundo, ya me entendéis. El mundo se deciso de tweet, tío. O sea, la peña sale, entra y viceversa. Es normal también, es más que obvio se acaba de, eh, de subir de, de nuevo a la casa qué guay tío, yo te lo prometo que me entretení wey parte de otra O me parecía lo más curioso del mundo increíble me mola no esa eh una X6 igual que el que o sea, un perrete o sea los perretes son graciosos lo malo es el, wow tiene que sacarlo no pero la larga siempre más molado o sea bueno lo malo eso tampoco es malo ni mucho menos pero siempre es más tedioso no si llueve y tal el pobre animal un gato mea en un arenero y ya está ¿sabes? Pero eso sí, un gato está días como partiendo cosas, tío <risa> Literalmente Hombre, si es anciano ya no, o sea, en plan Hay gatos ancianos y son simpáticos Pero en largas son más bichos, ¿no? Como siempre Rollo que se mueven 300 veces más, tío, más activo Qué guapa la armadura y en el piso de estudiantes eh, mi compi tenía un gato eh, que era un cabrón eh, no se deja tocar y yo, a eso a eso eso es eh, ellos literal que es que a cualquier a cualquier puto gato tú lo vas a acariciar literal árbaro y te va a meter un zarpazo los rollos ellos eh, a ver son guays pero dan mucho coñazo son más pesados que o sea un perro no es tan... entendéis un perro yo que sé siempre está ahí no da tanto por culo un gatillo sí ¿sabes? pero no obstante ¡Oh! no deja de ser un animal de compañía no obviamente está guay pero joder son como más tiesos, tío Son secotes, tío, los gatos Si tiene a lo mejor más de un gato A lo mejor sí que se ponen a hacer cabronadas juntas, ¿no? O sea, los gatillos Pero uno solo, uh. Por ejemplo, el de u Más o menos, ¿sabes? Es un puto perro eh, Bueno, eh, gato-perro, tío O sea, que nosotros le tiramos una, una piedra a ese gato Y el gato... Una piedra, digo, una pelota Y el... Es que estoy con los putos bichos estos Son protectores de piedras, ¿sabes? Tito rayado Le tiramos una pelota Y el gato venía y nos la daba En plan, rollo, quiero jugar, ¿sabes? Eso mola Los gatos de mi amigo se subieron a un armario eh, Y nos bajan todo el día LOL Para que veáis, ¿sabes? El gato de Zari también hace eso, tío ¿Qué tendrán? Son más, son más cabrones, la verdad O sea, eh, tener un gato es eh, sinónimo de que te va a partir algo en algún momento ¿Sabes? Realmente Pero igualmente está bien, tío La peña, yo que sé A la larga, mientras que haya un, un vínculo ahí con el animal Bueno, yo sí Bueno, siempre he sido de tener pájaros, ¿sabes? Literalmente pero no tengo más espacio <risas> Literal Si no, un perrete sí que caería, ¿no? Un perro friendly, ¿sabes? Un snook dog What the fuck? He visto esto antes En Gringotts y en la prohibida Otra vez, tío, esto? esto Está guapo, en verdad, ¿eh? Y yo, vamos, los gatos, ¿sabes? De, de, de, mi amigo, son un, un buena onda Literalmente pasa eso Son demasiado enérgicos y Yo soy como más tranqui, ¿no? Literalmente What the... La sala empieza a inundarse. ¿Inundarse? O sea, ah, el hechizo de la protección, ¿no? O sea, hermano, se va a ahogar el personaje. Vaya locura esta misión, ¿eh? Creo que es la misión más larga que hemos jugado de momento, ¿eh? Pues, por, por la protección, ¿no? Lo del círculo. A ver, vamos rápido, ¿eh? también decirlo. Estamos yendo a una puta velocidad eh, perpéntica, tío. A ver, también nos estamos ruchando casi tres horas, ¿eh? Aproximadamente el juego en directo Pero porque apetece realmente sí, sí, Aunque no genere, tío O sea... Bueno, ayer generó Que fue increíble Ah, esto es lo de... Esto es lo En el suelo no había como una especie de observatorio Algo así, ¿no? Aquí no había un cuadro, tío Algo así De... Así. Ah, sí Sí, esta parte No esto salía en el trailer, gente Eso son pinturas, ¿no? los Retratos de los tres pibes, ¿no? ¿O no? Qué fumada, cabrón Y eso... Entonces son portales oníricos okay, okay. o qué? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso, man? Ah, si está ahí, coño, mira los tres magos cabrones. Posible? El Percival. ¡Ja! <risas> vale, vale, vale, entiendo. Aquí vendrá el profesor Fink de los huevos, ¿no? Del tirón, ¿no? Es usted. Es Dral, ¿no? al fin la cámara de los mapas. Lo Increíble. Del es el profesor Rackham. En efecto. Debo confesar que me Guapísimo este puto personaje eh. joven, Estos fueron los magos que hicieron que lloviera en la Ardea Y tal ayer, que obviamente pues, le dieron un poquito de, Ya me entendéis, no, mi blessed no? Lo, lo bendicieron, tío, en la Ardea atención, y debo asumir que comparte nuestra habilidad. Esta parte está guapa, eh Él sí hubo unos cuantos followers sí, O sea, follow sí, con se el se maldito Coño, de es Sí Mi hermano Álvaro, después ya lo tengo que forzar Con juegos que no me apetecen, la verdad, fuera de coña Claro, rollo multiverso está muy bien, pero a la de larga, larga de ojalá dar con la tecla de los juegos que genere, tío. Lo jugaría sí o sí. Que esta mañana me hizo gracia porque estaba viendo Itchaito, un chaval ¿Sabes? Veo por la mañana muchas veces porque ah, es muy llorón el chaval ese. No, profesor, porque tiene 100 gracias. personas, todos los días no, que es Ayora, pero Tenemos literal, él se considera hablar. un creador de contenido pequeño, está ¿sabes? Eso es lo que me flipa. Y el pibe ese tiene una calidad de lo que es el stream de puta madre, rollo una cámara ya, cheta y tal, y un micrófono muchísimo más pro y tal. Bro. y eh, el pibe está pues llorando entre, entre stream y en stream pero algunas veces llora con razón. razón y es cierto y yo o sea estaba haciendo básicamente o sea el pibe un análisis muy de los directos por la mañana y los directos por la tarde libro, en los directos, en tarde. Libro, en los, directos en los cuales empezaba ¿qué? a las 12 y media hasta las, las 6 de la tarde tenía un hype grande los directos en los cuales los pensaba por la tarde y por la noche no o sabes literal para que veáis macho o sea eso también es una putada porque a la larga cómo sabes tú te abres un poco a un público fuera de España tío, muchas veces porque antes a lo mejor sí porque la comidilla de qué Sí sí, a sí, sí, sí. Dame la escoba. Vamos a ver cómo se maneja, ¿eh? O sea, ¿os acordáis en el de la Play 1? Chica, paranoia, ¿eh? O sea, era bastante complicado. O sea, era eh, rollo arriba para abajo y para abajo para arriba, ¿no? Señor Clopton, preste atención. Manín, ese es el chulo Lola. de la clase. El Crockton. Con agua. El Mensa. Hola, patinmikola. El objetivo de Nicola. hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad. Qué guapo. Ya que ante todo se trata de un medio de transporte. Hmm, y un medio Al de ataque, que... ¿eh? Como muchos habéis olvidado. Vaya que que tienen Aquí los no pibes, ¿eh? No alcanzáis a lanzar. El el picado, picado, ni a dar vueltas ni giros completos. No hay cuidaditos, es pero bueno. De los de ¿Ves quidits, ¿Cómo pierdes, PPD? tío? Hasitengu? Hasitengu? Y yo así, no tengo, Bien Veamos si habéis practicado lo suficiente Durante las vacaciones de verano si Pues ya verás tú que Checa la gravedad con la, con la escobita con la Colocaos junto a la escoba Decid arriba, alto y claro Pasad una pierna por encima Y sentaos sobre Ojalá fuera ella. tan fácil, gente Volar en una escoba arriba. Toma, manín, la escoba mágica La vida, eh Yo no me montaría la escoba esa ¿eh? ¿Cómo Ponga. no te caes, ah? ¿eh? Arriba, arríbatela arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, Míranos mira, ahí con las gafas de Triton. Ah, arriba. Toma ya, man. Increíble, tenemos nuestra escoba. Sabes, pues podremos cambiar de escoba, supongo, ¿no? Una pierna eh, cada bro. Lado, nada de montar Eso es un duende, tío. Si os andáis con tonterías. Nada de caer, montar a la, a, a, a la Amazona? O sea, eh. vamos a tener que hacer una carrera, ¿no? Vamos a tener que hacer una carrera. <risa> vamos vale. a Todo el mundo está pendiente de, de nosotros, ¿eh? Toma ya, eh, man. Si ¡Como vuelo, eh! Hmm, increíble Vamos a ver qué, qué tal, eh Espero que sea mucho más fácil que la de la Play 1 ellos. Bien, O sea, vale, acción. o sea Easy peasy, ¿no? Volar a de todos los aros del Hermano, mano, pero vete para abajo, oye Para abajo, oh, para abajo, cabrón Las son de la Descender, la vale, vale de de una pieza. O sea ¿Querría una escoba propia? Sí, pues Madre mía, ¿la que voy a dar, sabes? Con una escoba propia ¡Ja, <risas> Esto es genial. ¿eh? Es para mancos, gente. ¿eh? La clase de, de vuelo de mancos, gente. O sea, dos FPS. Toma ya, ¿eh? No me vea cómo me la agarro, ¿eh, man? ¡Manín! Toma ya, man. Que no vean la agua ¿eh? Si acostumbrado a la escoba, vamos con un ejercicio más avanzado, Toma ¿vale? ¿Cómo va la Harley, no? escoba, escoba Harley, Devison. Wow. Amazing. The city's really nice. Corriendo, ¿no? Supongo. Oh, ese. Guapísimo, ¿no? Pistas. Eh, hey, hey, eh, bro, pero dale ahí Qué buen día para No me digas hola, bro Que te voy a ganar la puta eh, carrera Bro, me adelantó el man A ver si te estrellas ahí, no cabrón ja. Aquí le adelantamos, gente O sea, bastante worth it, ¿no? Lo que es la escoba en sí O sea, la puta es control y espacio Un poco, yo me entiendes De manera No veas cómo O sea, con la escoba podemos hacer lo que nos salga la polla, ¿no? Realmente, o sea Las misiones ahora van a ser mucho más rápido, supongo, ¿no? A partir de, de aquí de coger la escoba? Todo va a ser más rápido, creo, ¿eh? O sea, realmente, a ver, que mirad cómo va de rápido, o sea, avanzaste la rápido ¿Lol? ¡Cala, calamardo, eres tú! ¿Sabéis lo que es esto? La puta eh, gruta de ayer, tío, la grieta la que, la que había ahí Increíble Madre mía, ¿no? Yo? Eh, ¿Qué cambiado está, no? Eh, viajar al centro de la tierra no o sé, sea, como para no tener el manín, si te estoy controlando yo, ¿sabes? Pulso de hierro. Muy bien, ¿tienes un momento? Sí, tengo un momento, man Si quiere fumar algo, el manín ese, ¿eh? El se bueno, el Sebastián Fake, de la clase de escoba. <risas> te he visto volar por esos aros. Parece que no se te da balmo. Me imaginaba que querrías algo un poco más, pero me estoy precipitando. Me equivoco al pensar que a los Slytherin como tú les interesa saltarse alguna clase. Sí sí sí sí sí sí sí sí. Eso suena bien. No puedo rechazar algo así. <risa> Literal. Niño rodeo, por así decirlo. El man este sabía, se sabía que la iba a liar gente. Se sabía que la iba a liar. La está a punto de empezar. Síganme de cerca. Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones. Vale vale bro. Precioso como siempre. Vamos a saltarnos clase que gente, que como la vida real eh a toa, eh, o sea, yu el man badua. y no sé por dónde va a salir, eh. Amazing. Bien verlo todo desde arriba, ¿no? ¡Joder, puta que se va a chocar. Qué rapado, yu yu yu Qué coño, tío? de la sala común de Algo claustrofóbico para mí. Mere mereció la pena, eh, con, con el man. ¿Cómo va tan rápido? ¡Intínate hacia adelante para lograr un atelerón. Eso dices, si quieres escapar de una situación espinosa. ¿Qué guapo, Vale, eh, blue. <risa> Diablo puñeta, cómo corre. Seguro que no eres parte hipogrifo. <risa> eh, eh, te, te aseguro que no no tengo pico man No vean ¿no? Qué chulo, Pisa tío. Que ya ¿Ves? En serio, míralo. Y la lechucería. La lechucería. La lechucería? Con ¿eh? De lechugas, eh. Míralo no, el quidditch tío. Increíble, oro. Bueno, hay una pequeña ilusión, ¿no? En plan... De una. El puto Everett... Eh, Clap, Clopton, ¿eh? No vean cómo se salta la clase, le sabe el man, ¿eh? ¿Y eso? Vale, vale, vale. Maldita sea, ¿eh? Nos van a echar la bronca seguro, ¿eh? Segurísimo, gente. Vamos a toa, ¿eh? O sea, fracoña. Vamos, vamos a aterrizar con la cabeza, ¿eh? O sea, literal. ¡Kogabonga! ¡Uy! Escomas. Corre cole cole cole cole. Mano a la vez. Ja. <risa> nah, uno, uno vanas. Eh? Nos pillaron, eh. Lo sabía. Ah, hola, Sa sabía que nos iba a pillar, tío. Practicar un poco más. Vais a perder bastantes puntos por no seguir mis oh, instrucciones. Fuck, tío. Nah, no Señor era, no Clinton. era mi intención, tío. Me decepciona. Está en esta clase porque Yo, porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba como es debido. Profesora, locos, eh. Profesora. Ya basta. Increíble. La clase de hoy ha terminado. Al final nos hemos metido en un lío, pero merece la pena, sabes. Hemos visto lo del Quidditch, si no no lo habríamos eh, visto, tío. Ti, deberías tomar mejores uh. decisiones para la próxima. Oh, sí, señora, sí. Coba buga. Ha volado bastante bien. <risas> nice. Gracias. Eh, Otra profesora que nos tira los trastos gente. ¿Qué pasa aquí en este juego? Jugar y las escobas y tal, eh? Y eso, ¿no? Siento lo de kogawa pero tienes que admitir que es. Sí, Manny mereció la pena y tal, eh. No me arrepiento, bro. Mereció la pena perder unos puntos por ese error. No importa, tío. O sea, estamos en el líder en bro. No vamos a ganar, ¿no? Vamos a, vamos a esquipear. Apunta para eso. Malmisión, clase de vuelo completada. ¿Y mi escoba? Y mi escoba. Gente, mire. Exijo mi escoba, Y mi escoba, bro. O sea, no puedo pillar todavía una escoba. En serio. O tengo que comprarme una puta escoba. Me cae bien las. Toma si la si la ¿De, de pulso, mamá huevo. Eh. Ahí está el Sebastian, eh. Literal. Puto sí, Sebastián ¿eh? Es mira. buena onda el Sebastián, tío Nos vemos del aula de las artes ¿Vamos a lo de Sebastián o qué? Sí, ¿no? En verdad, vamos a ir para allá, tío O sea, es buena onda el, el, el panete el, el panite las, eh, las sombras de la bóveda, vale, recompensa Únete con Sebastián, en sala de Sebastián, en eh, la sala de Menecer Los profesores Willy me ha pedido que me reúna con ella En el pasillo, vale, vamos a hacer este ¿Ok? Eh, me renta mucho más hacer este Porque creo que está relacionado con el inventario Y con la habitación cual nos dan Para poder llegar a hacer nuestras pociones y todo ese tipo De mierdas, creo, ¿eh? No obstante porque yo Lo estuve buscando y digo, hermano, necesito Inventario como el comer, y yo, o sea Es imposible, ¿no? Es ir jugando Si realmente no me dan nada, ¿no? Eh, que me pueda llegar a proporcionar un poquito de inventario Si no estamos jodidos, tío Bastante jodido, diría yo Bastantillo, paso, lo ¿eh? Conozco el sitio perfecto ah, para ¡Oh! oh ¡Más oh, oh. ¡Huevo! Ah, que vale, ya decía dos yo ¿Por qué suena siete siete así, minutos. tío? ¿Vale? Vámonos a, vámonos a lo de la señorita, eh, la señorita Weasley, poderosa Vamos a ver, tío eh, Comenzar misión De una, gente Easy peasy, eh. ¿Profesora Weasley? ¿Es una encerrona en yu o qué? Marrón, ¿eh? Hmm. En algún lugar lejos de ojos curiosos Alguno querrá preguntar a la señorita Willy No creo que no, se nos eche encima, ¿eh? O sea, eh, cuidado, ¿eh? Sus niños, tío Ya probaré los mods cuando nos hagamos el juego, ¿eh? ¡Hostia! No vean, ¿no? una cámara secreta, ¿no? Parece donde practicaban eh, Ya me entendéis, ¿no? Eh, magia, Harry y tal en la segunda peli. El director me ha entretenido y. por las barbas de Merlín. Veo que no pierde el tiempo. ¿Eh? Muy bien hecho. ¿Entramos? Esta quiere, quiere cosa, eh. Quiere mandar con gente. Eh? No digo nada, eh. ¡Oh! La señorita Willy, la que, la que nos va a dar ahí. Eh? Quiere ejercitar mi varita, gente. Está asombrado, dice que. ¿Cómo coño se activa esa puta puerta, eh? Sola. Mirad a los Dobis, tío. O sea, los elfos domésticos están esclavizados, tío. Howard apoya la, la esclavitud de, de duendes, tío. Está mal eso, ¿eh? Habrá que ponerle una puta crítica o algo, ¿eh? Y este site, tío, tan guapo. ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Vale. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Vale, esto he es lo del inventario, lo general, gente. Qué bien. Los estudiantes se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Ajá. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita eh, guardar Era cosas gracias <risa> inventario <risa> <risa> Harry petaje eh, día 5, eh, pero sin Harry oh, a ver eso es mejor que Harry eso tiene más flow qué tal campeón tras cartón? cómo no te encuentras hoy y seguir adelante está chulo la verdad o sea no obstante lo que pasa ¿qué es que eso ¿Qué? no no genera no eh, apenas pero bueno está increíble la verdad el juego lo malo que tiene algunos que otros fallos de renderización y supongo que de realización del juego sabes como el inventario es un problemilla eso. Para qué te lo rompo tú. Habrá cadabra. No me déjame. Es la oportunidad perfecta para enseñarle. era saber que está mejor de campeón se tracarta un leño. Leña. Pero fuiste a clase entonces Evanesco te quedaste Evanesco en casa. Evanesco para hacer desaparecer. Evanesco eh. Sujetos, <ríe> como estas sillas o <ríe> otras cosas de las? Evanesco sacana, eh. Es que practique primero los movimientos de la varita. No ochoisofende. <ríe> Poder hacer desaparecer las sillas. Vamos vamos rapidillo eh. a ver. Vale, estoy ready. Boom. Big Shack. ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! Vale, vale, lo tenemos. hay got it. En casa, menos mal. Por lo menos, campeón, mira. O sea, al fin y al cabo, mientras que no pierdas una clase es o sea, esencial o algún tipo de examen, pero igualmente con un justificante médico, te repiten el, el examen, mao. Me jodería. ¿Evanezco? ¿Dónde está, tío? Eh, vale, me la ha puesto ya eso. ¿Te puso no Evanezco? Ah, vale, está aquí. ¡Qué paranoia, tío! ¿Cómo...? Excelente. Guapísimo. Se ese G son la, la polla, como. Ahora tiene sí, es verdad. Hablaremos de sus usos más adelante. Es verdad, tío, eh. La señorita Weasley no vea, ¿eh? O sea, realmente creo que es como la, profe la profesora principal, eh. Por Junto Berlín. con el Zik ¿Dónde está ese elfo? Mirad los farolillos, tío. tío. estos que tío. Esclavizan los dobbies, tío. Vivo un tito aquí a chequear esto, ¿vale? Es el... He estado esperándote eh, aquí más de un siglo Seguro que te han eh, mandado a escribir Más, cent eh, más centímetros de paregamino De los que te esperaba Avísame si quieres in intentar quedar otra vez Saludos. Ah, y te Súper guapo Le eh, daré la oportunidad de explorar por su cuenta Hasta que ubiquemos a Gracias, gracias A Dick, eh. ya viene Dick, gente El duende El enfo de los domésticos. No Ajá, estás descansando Desvanezco Guapísimo, tío Ese hechizo es la polla, gente no, no es por nada, pero es la pollísima Re Rebelio No me deja pillarlo, no, seguro Ah, vale, eh, un segundito Aquí, aquí, aquí, bro Quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí, bro A ver si subo Uy, nice Está guay, en verdad, no se Lo vas combinando Qué putada ¿Qué? Estaba... No había escaleras ¿Qué coño? Vale, este es el sitio, ¿no? Guapísimo. Espero que no sea tan inestable como aparenta. En verdad, aquí podremos llegar a guardar cosas. No, no te mantenga. A que te pego, armadurilla. ¿Y eso? No, no, <risa> eso? <risa> <risa> vale, eh, me molesta un poco que la sala haya pe eh, pensado que necesito un baño. Vaya impertinencia. <risa> o sea, vale, la sala eh, pensó que, que necesitas un baño. Y esto. Literal. O sea, yo quería inventario, no un baño. ¿Una piedra áfila? O sea, rebel. un poquito de rebel. wow ¡Guau! ¡Qué guay, ¿no? O sea, los farolillos chinos, tío. Guapísimo. Súper guapo esta parte, ¿no? O sea, está bastante místico Hay mucho drop eh, aquí, pero no puedo pillarlo. Literal, ¿sabes? Esto está hecho a medida de nanitos, tío. Y esto, un alpa guapísimo, ¿no? Supongo que daremos la huerta entera, ¿no? Si hemos dado la huerta. ¡Eh, eh! ¡Una llave de estas, tío! ¿Era un snitch dorado? No, no, no, no, no, no, déjame pillar eso. Que Te se me escapa. Debas invocar todo tu ingenio y averiguarlo. Se me escapa, gente. Revenido. ¡Ah! Qué putada. Si quiero una sneak dorada, ¿eh? Qué, qué guay, ¿no? La alusión, ¿no? Bastante guay. Sabes, hemos visto el campo de Quidditch. Solamente no iba a haber Quidditch, pero seguro que el juego nos prepara alguna que otra alusión, ¿no? Digo yo. ¿Esto es para subir aquí? ¿O oh, where? Ah, solo para pasar allí era, ¿no? Aquí. O sea, pero aquí no había nada, ¿no? Absolutely nothing. ¿O oh, sí? No, no. Que va, o sea, ah, uno, esto no, pero por aquí no puedo pasar. ah Entiendo, a cura, entiendo, culo de macaco, eh, pillo eso, acción Me está, no puedo pasar por aquí, bro, bro, más ortopedia que imposible. Rueda, rueda, nada, necesito que ruede, diosa. O eh, vale, ahora no puedo salir de aquí, gente, o se fuera de calle Bueno, en verdad, a ver. No, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, en verdad da igual, ¿no? O sea, ahora le metemos el axio hasta allí. O sea, quítalo, tío. Bájalo, maní. La madre que le parió, tío. La combinación de hechizos. Baja, baja, bro. Bájate. Mamá huevo. Ya me lo llevo, gente por ahí, ¿eh? De locos. Supongo que si sí lo dejo aquí, a ver. Son una jodienda los hechizos, tío. A ver si cae, tío. Déjame. ¿Me dejas subirle igualmente? Vale, estoy preparado, ¿eh? Puedo saltar en la vida <risa> Me tienen a ser en YouTube eh, Que es medio eh, sud Pero hay chistes eh, Que me hicieron reír ¿Soy jugadorcito y campeón? Rebelo. Quitámoslo de rebelio, tío O sea Es que, tío Si me dejase ponerlo ahí Debería de caerse, tío Al suelo, ¿eh? ¿Se cae al suelo ya? No, tío No se puto cae al suelo O sea, bueno Voy a pasar de esto, ¿eh? O sea, aunque eso tiene que ser la cuidad Dorada, tío. O sea, necesito pillar esa mierda. Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos. ¿Sabrá caído? No, sigue ¿Sí, todavía suspendido en el aire. ¿Qué cojones? ¡Rebelio! Vale, ¿y esto? ¿What's this? What's this? What the? Vale, un cambio más serio de, eh, de music. El elfo está aquí el hijo puta que sí. Sí, está aquí, tío. ¡Tú, Dick! Que te llamas Dick como pito oh, en inglés. Eh, se llama Dick, gente, atentos, eh. El pana, ¿sabes? Con dos o tres peliños ahí. Uh, Escúchame, uh, tú, cuidado, ¿no? Dick. Uh, ahí estás. ¿Será? Un Dick va no, no quiero, no quiero, eh. Da uh, miedo, Dick. Uh, Se fuerza, ¿sabes? Uh, hola. Ah, Dick, te estaba Pobre el fotillo. Disculpas, Dick lo No que campeón. Por la sala desde la vez que no sé Dick cuál es esa serie. ¿Es tu Dick. Nueva tío? incorporación. Sí, así es. Es un gran honor para ti, Pobre Dick, tío. Te voy a tirar un carcetín conmigo, sucio en la cara, cabrón, para que, que seas libre. Año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de no usted vean, ¿no? Dick. Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Gracias. Por fin tenemos inventario, ¿Sería tío. Tan amable? Por supuesto, profesora Wiseman. Grande Dick, tío. O sea, Dick, el señor… La sala de los menesteres siempre estará equipada para las Qué necesidades guay. del buscador. Qué guay. Es inmarcable. Porque no aparece en ningún mapa La mayoría se encuentra con ella por accidente Si es... Dick ha visto cómo encontraba en la sala llena de viales Los alumnos que los necesitaban para claro. opciones Claro Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas hmm. Genial ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día Con mis tareas escolares sin distracciones Ya lo sabemos, ¿no? Eh, bueno, lo malo que la creadora que de la serie fue, no el ¿no? creador Fernando Freddy Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. A ver, tío, la o sea... Se encargará del resto. ¡Qué guapo! Hmm, interesting things. Ahora tiene forma de pito la sala. A ver qué pasa. Nada, pero por lo menos ahora podemos llegar a tener... ¿Sabes? El inventario ahí, tío. Que es muy coñazo. Guapísimo, ¿no? ¿Y por su culpa se retiró? La poción ha salido volando Madre mía, no, ni el Ikea, cabrón Wow This is my living room, oh, son. Pues ya estaría, ¿no? O sea, increíble Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar Gracias, señorita de willy ¿no? Pero hago un resumen de la serie Como prefieras campeón Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. Qué guay. ¡Vaya! ¿Eh, Nick? dónde Fue vas? Porque la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. Yeah, eh, Entonces, bro, mis lechuza. que prendas de vestir desconocidas. Qué guay, eso. Suena a entender los efectos. Porque no va como jorobado, tío el man, uno ¿sabes? Uno Siempre vi como jorobado, ¿no lo veis? Hace vuelcala la mesa de eh, descripciones, ¿vale? Usala para ¿o okay. qué? O sea, no, no tengo, tengo nada, nada ¿no? Nada para claro. esto ahora mismo seguro que encontrará montones de prendas que identifico Qué vamos tío. o sea, como tenemos aquí al Dick. Man, amazing. Gracias. Supongo que la mesa de descripciones será útil. A ver, tío. Le vale. voy a dar una breve lección de invocación. ¿Es posible? Ahora es cuando ponemos todas las cositas, ¿no? En plan rollo, ah, o sea, que también es un hechizo lo de invocación. Hostia la puta, eh. Abracadabra Ey, let's go Guapísimo Ya ves la parte Menos mal que ya tenemos esta misión, tío Vale Chip, chip, chip, chip Chop, chop, chop, chop O sea, yo quiero ya poner la de esta, tío O sea, easy, easy. Pues realmente a ver Se lo voy al máximo, no, obviamente esto se lo voy al, al puto máximo, tío Darla a la T Y vamos a poner ¿Dónde estaba? Eh, where, where is that? Eh, la misión principal, recordar, o sea, A ver qué cojones hay Yo ya he estado aquí No puede ser Rebelo. ¿Cómo que yo he estado de aquí? ¿Por qué tengo esa llama flu, tío? Ah, vale, sí, va Esto es solo de los cuadros de Percival No, vale, vale, vale Que es como un, un de esto, tío, lo diré Un puto lugar de astrología, ¿no? Sí, es, es esta parte, claro Es tanto guapa, ¿eh? O sea, vais a ver el suelo, está chulo Parece un puto conservatorio, ¿eh? De, de astrología, fuera de coña, atentos a ah, ver, supongo que con el profesor podremos activar la parte de abajo, ¿eh? anyway, eh. En ese hechizo, ah, He dicho prepucio. <ríe> literalmente un poquito, sí. <ríe> es muy troll, tío. Es muy troll, campeón. vale. Esto promete. Mirad, ese es el puto eh, libro, eh. De, de Percival. Pero a ver, el juego es eso, es full cinemática, por eso dura 36 horas. No, literalmente. Esto lo pueden omitir y, va, tú pones el libro y ya estaría. Esas son las visiones de magia arcana, ¿no? Supongo. Ah, ahora hay agua. LOL. Está flipando el profesor Finn, ¿eh? O sea, flipando un poco, gente. ¡Flipando! Eso es Hawksmith. Ah, es un puto mapa, es verdad. El bosque prohibido y como Hogwarts. Hogwarts. ¡Qué maravilla! Es maravilla. puto mapa, tío Qué guay, ¿no? Vale, ahí está Percival ¿No? ¿Nos van a hablar? Nos deben de hablar Le he traído al profesor, gente Lo que quería El puto Percival No, ya no me jodas Ojalá estuvieras aquí para verlo ¿A quién coño Laura? Bueno, papá, te dejo la view eh, mientras veo el partido. Muchas gracias, campeón. Me cago en la leche. Enorme ese fancero tú. Disfruta. Y ahora me... Bueno, supongo que ganará. Literalmente. Mi duel no va a fallar, ¿no? Ya me jodería. O sea, <risa> lo dudo muchísimo. Literalmente. Un mega abrazo. Pásalo genial también. Yo después le daré un poquito, ¿no? Eh, no obstante. A, a Fuegote, ¿no? Al maldito bueno, Valoranto. Que si no... Es que Figue. quedan 20 días, creo, aproximadamente, para que termine está, la temporada. Es una putada, macho. ¿Y usted, joven? Una putadilla. ¿Qué pasó, mi hermano time? ¿Cómo estamos, gachón? A ver, también normal, macho, o sea eh, eh, Todo el mundo volvió a trabajar y a estudiar ¿No? Al mismo tiempo, es normal que Twitch se quedara En un segundo plano, ¿cómo que estamos, Garzón? Ahí estamos jugando al maldito jugar eh, Legacy Que está bien, tiene su fallillo y tal, pero el juego tiene, tiene su lore, ¿no? Está guapo Aquí batallas liberar, las mínimas, ¿eh? O sea Las putas batallas que se han tenido que librar ahí habr, habrán tenido que ser guapísimos, pruebas, macho ¿Cuánto tiempo, hermano? Bastante, arte caso ¿sabes? coño desde antes de verano, no obstante ¿Cómo está ahí, Garzón? Enormísimo ser real Ahí estamos, la verdad que el jugar Vuelvo a repetir, está bastante bien, yo eh, lo reconsidero un buen juego, pero ayuda. Tiene sus cosas, pero ¿no? Obviamente cualquier juego triple A Como he dicho, pues tiene sus putos sabes la literalmente. La literalmente Pasa que en el del ring, por ejemplo, no me pasó eso, eso es la cosa En ¿no? plan, coño, Ustedes inclusive mmm, Cuando ya jugamos con Barta Y, y, y se unió la para ayudarnos en las partillas y yo, yo no vi ningún tipo de problema aparente Y esto no tiene online, que también hay que tenerlo en cuenta Pero es bonito, sabes es como un juego bonito Simplemente No es difícil, bueno, dos puesto son difíciles Sí, pero tú aún eh, ni una batalla has hecho No, a ver, hemos matado eh, bichos eh, Como los cazadores los furtivos, arañas, troles Y, y ya estaría, campeón Bueno, y lobos, vale, no ni mucho más, ni macho Ya sabéis la sección prohibida, la sabes, la sección la prohibida, prohibida donde vamos ahí, ¿no? Eran una parte es una putada, la verdad esta, Este side, ¿eh? No eran pruebas sí. Demasiado olores, no gente Puto Percival, A ver si los dan en el inventario, por favor, tío Necesito el armario, ¿eh? Necesito el armario, tío Hemos mantenido tan en secreto. No caigan en malas manos. Eh, a prueba sus capacidades, tanto innatas como Me mola entendidas. el puto Percival. ¿eh? Tiltenta el comando de el dice. Importancia es que todo cuanto contemple al completar las pruebas ayudará a que decida qué hacer con todo lo que compartimos. Vale, Percival. Necesitará paciencia. Qué las coño. Las pruebas tienen mucho que enseñarle. Llevará tiempo. Mucho skip, tío. Me temo que no. Hemos esperado mucho, profesor Fish. Muchos imbuidos, señor. Aunque no sé qué secreto guarda. Vamos a verlo. Eh. Sí sé que aquí mi joven acompañante. ¿La tenéis. Rastros? Ya no está. Eh, sí. Rastros supongo. Una claro. Poderosa magia oscura en manos de los duendes. Y encontramos un duende más poderoso de lo habitual con magia así cuando nos íbamos de su cámara de Gringotts. Quizás sea ya demasiado tarde. Vamos a darle, yo es que si no no avanzamos tío, O sea, fuera de coña no no está aplicando el lore de por qué cojones nosotros tenemos visiones y hemos visto la cámara secreta ahí sabes que igualmente ahora tiene que verse reflejado en el puto mapa eh Conozco literal no está lejos ya sé cuál es coño la que hemos pasado bueno, con el pibe nada. volando no increíble nada sin problema hermano real me resulta familiar ya sabemos no su joven acompañante hmm. ha dejado más de lo que usted como su mentor lo mínimo que puede el puto eh, hacer es profesor Fick ejemplo, Amazing, eh Y como un en este tiempo es super real Vamos a darle Eh, vale Allí nos veremos, nos veremos el... Vamos Así. a meterle Está aquí al lado, gente Está al lado de Hogwarts Literal, ya me jodería Viaje rápido, escobita Y eh, le metemos bien duro Hostia, pues está más lejos, ¿no? De lo que yo... ¿Qué? Pensaba y Tu este personaje parece... Eh, ¿Jamaicano? Eso está chulo, la verdad Me mola mucho, tío Está muy guapo. A ver, obviamente tenía que ser algo muy otaku <risa> Literal, tío. Seguro que quieres abandonar... A... No, tío. ¿Y eso? El profesor requiere antes de que... Vaya. O ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me tengo que hablar otra vez con él? ¿En serio? Ah. Está rayadísimo, coño. Y me mola porque... Va, el gusto que tiene el juego está bastante divertido, la verdad. Gente, se viene. Se viene troleada. Troll de río. ¿Cómo puede ser menor nivel, cabrón? ¿No le hace nada? No le hace nada, cabrón Ay, eh, me ha dado la cara, cabrón Bro, eso tiene que dar un montón de experiencia Fuera de coña, eh O sea, no le hago nada, ni mierda No le hago nada ¿Lol? ¿Cómo puede ser macheto? el troll este de las cavernas? Otra cosa, ellos ¡Ah! Dios, ¿son dos? ¿Cómo que X? No, le di al sapo, wey La concha de la lora, pelotuda Vale, hostia, ajá, entiendo Vale, entiendo el rollo de matar al ogro Vale, vale, vale, lo entiendo ahora Eh, pégale, perro Medio año, ¿no? Pegándola aquí, tío Vale, vaya trucazo, tío Tengo que pillar esa Orbe tío, del solo para poder llegar a pegarle con la X A ver si me deja oh, oh, oh. Tranquilo ¡Oh! Joder, vaya porrazo Malditos Trolles de río Vale con fringo. con fringo le quito un huevo parte de otra, tío, pero poder para matarlos, eh, por ya eh, eh, eh, eh. ¡Ah! Joder, ¿la ha parado? Puedo pegarle con la X, gracias. ¡Oh! Vale, vale, vale, guapísimo. Vale, vale, vale. De pulso. Aquí y. ¡Zasca! ¡X! Eh, ¡Coño, no lo he matado! ¡Ah! ¡La ha revivido, Scooby! Increíble. No sé, con esto tiene que subir un montón, gente. ¡Fracoña! ¿eh? Esto tiene que subir de... Dios. Tienes que subir como un hijo de puta, baba de troll, ¿no? Vale, moco de troll eso. Increíble el combate contra los trolls. Eh, sin duda alguna... Amazing, completa faña de duelo. Vale. Ese tiene vale, para na, nada, igual. Si tiene el mismo mecanismo, me lo hago, gente. Ya lo ya le sabemos, gente. Me tiras la piedra, porfa. Gracias. ¡Hola! ¿Desapareció? Vale. Ajá. Take this, bitch No, al final me, me entretengo más Con misiones secundarias Con esto, eh Los viejo sabroso como estamos, hermano? Seba, aún me queda Aún me queda Me queda para ser un viejo sabroso Muchísimo, eh Literalmente ¿Cómo estamos, Seba? ¿Cómo va la mañana? Por ahí en el World Aquí estamos en el Bueno, en el Leviosa, ¿no? No sé qué le pasa, tío Mi segundo monitor, hoy, tío Estás loco con el, H, o sea, con el HDMI Me cago en la puta uh, Matando troll del río aquí Subiendo niveles Como hijo de puta, eh Literalmente, gente Puedo pegarle con la... Vale se viene. Nada, el combate con los orcos. Bueno, con los trolls está guapísimo. Tengo que pillar eso. Tengo que pillar eso. Voy a mi casa. Wow Hola. Ah, la reviví Scooby. Gente, sabéis que lo voy a matar, ¿no? O sea, no hay güey Esto es free far para mí, tío. Ahora me invito a poner la puli grande. ¡Ey, coño! ¿Y cómo va la mañana en el trabajo? Joder, madre, Dios, mamá mía, eh, joder, son duros de cojones, eh, un momentito, son muy duros y están muy, Uf. joder, me está poniendo muy un rayado, un segundo, perdón, tío, está bien conectado, ah, la leche, puto HDMI, eh, sí, como el meme del canal del HDMI, pero es que la pantalla se, se me pira, o sea, el monitor se me pira, bien, eso fuera de coña, no te da para nada, cojones. Ahora sí Uy, me he puesto dos veces ¿Révelo? el mismo, me he equivocado Eh, rebelio no, tío Ahora tiene más sentido el puto juego, ¿sabes? Pero yo, que no te lo tenga hasta el nivel 40 O sea, casi, bueno, hasta el nivel 30 casi Perdón, 20 Joder, macho Hermano, ¿no me ha dicho que utilice rebelio? ¿o qué, te, ¿O qué te pasa? Eh, pillar a un enemigo por sorpresa te permite lanzarle eh, Petrificus Totalus Dios, qué guapo, eso es la polla, cabrón Eso lo dejabas tuqueado, ¿no? A ver eh, pero yo ese hechizo Ese hechizo no lo tengo aprendido, cojones Hostia, que me he equivocado Bien hecho. Me he equivocado, eso no era. He invocado a Thor Odín, eh, give me to, to my force. Gente, hostia. Hermano, de verdad. Tu puta madre. Hey, yo compadre, que no, que el sigilo no es lo mío, coño. Que nada, compadre. Aquí al porrazo. Me cago con 10. Voy a tener miedo yo de unos putos duendes mamones. Anda, que te follan. Uy, este no era los hechizos. ¿Qué haces? Sí, mucho. Sois enano, estáis volando, ¿sabes? Plan rollo. ¡Bum! No podéis conmigo, cabrón, soy un archimago, ¿sabes? Poderosísimo. Me a tu madre en una bracadabra, digo qué. Wow, pues sigue tan duro. Me cago en día con el enano ese. ¡Ven para acá! ¿Tú qué eres? ¿El, ¿El Optimandria, no? ¿Qué pasó, hermano Álvaro? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, un poquito en enjuarzao. A ver si esta semana que viene lo podemos terminar, la verdad. No obstante, estoy poniendo de mi parte y haciéndome las misiones secundarias fuera de directo, algunas que obviamente, no sé, pues fuera de cámara, yo creo que eso no voy a traer, traer la, la historia principal junto con todo el desarrollo y recorrido que estemos trayendo eh, ahora, ¿no? En directo, que ya de por sí son tres horas y pico para editar, mejor dicho para sustraer de Twitch, macho, ¿y qué tal fue la mañanita? Ahí estamos, la verdad es que te lo juro que el juego, a pesar de haberlo puesto en difícil... Es de decir, que eh, se nota mucho, sobre todo el hitbox de, Bueno, el hitbox de los bichos, tío. O sea, que eh, le, le metes 300 golpes y, y tardas más en morir, pero me mola eso. Investiga la presencia de los duendes. Me lo he cargado ya la misión, ¿no? Yo supongo que me la ha cargado, ¿no? ¿Pero qué quieres que haga, cabrón? ¿Robar? Y estamos aquí un poquito, Álvaro, eh, a punto ya de casi salir. Obviamente, a ver, mañana traeré una de eh, el resto de eh, Fole ese de los cojones, el jueguecito este que me han dado eh, de gratis. Que no ha salido todavía, la verdad. Pero no obstante, seguramente os mola. Es como un pug, pero de zombies. Investiga en la torre y, y al... sus alrededores. Busca algo este relacionado con los hombres. Que Lo que encuentres allí podría ser clave para más, que, los ser que los duendes recuperemos el lugar que nos corresponde en el mundo. O sea, vale, es muy eh, hobbit, ¿no? El hobbit de Minsty Mountain. Un poquito, ¿no? ¡Eh! ¿Hey, hermano, ¿tú quién eres? ?Esca. Voy a verte el sangre. Voy a verte el sangre, duende. Vete ya, compadre. Te voy a verte tu... un guantato, churro. Me cago en tus muertos. ¡Ven para acá! <risa> ¡Eh, eh, eh! ¡Anciano de Percival, ¿eh? Bueno, Percival, sí, pégale Dios, menos mal que me cuento de esa El combate, la verdad, que está bastante guapo Como está diseñado, pero no se aprovecha al máximo Toda la, la forma de tirar los hechizos Eso también es cierto, pero está bastante bien la verdad, está, es, es placentero, ¿no? Eh, el combate No es un combate difícil, vuelvo a repetir A pesar de haberlo puesto en difícil El juego no, no ofrece una resistencia muy grande La verdad un juego difícil se nota Pero es disfrutón, como he dicho World Legacy es muy disfrutón Muchos Literal Pasa que hoy hemos visto bugueos visuales flipantes parece diferente. Tío, qué putada No poder pillar más cosas, de verdad No, no, no, he, no he hecho nada Espérate, da, déjame ahí Talentos, inventario Tío, si es que estoy hasta las pelotas Del inventario full lleno, tío Os lo juro de corazón, es que se pasan Me gustaría luchar todo lo posible, ¿no? Ya me joderías, tío o sea, supongo que todo el mundo quiere eh, lootear cosas en un juego de RPG talentos igual a, tengo uno Uno me lo noto por el poto, vale, worth it Me cago en la leche Vámonos Parece que hemos dado con la entrada Mama Mira, es festival Hola, profesor. ¿Por qué estás aquí, cabrón? Ha dicho torre de San, San Bacar, Bacar San Bacalao, ¿no? El profesor Bacar es un guardián al que aún debe conocer me alegra. ¿Cómo ver tiene el poder, tío, de teletransportarse? O sea, no lo no entiendo. De aparte de ser un lo no entiendo ahí, pero, tío, estás muerto, no supongo. Encuentro. No, profesor. Encontramos duendes fuera, fuera de la torre. Venga. De mi cámara es inquietante. Seguro que tiene algo bajo, que ver el puto Percival. ¿vale? Vale, está para <coughs> tener a un umbral. Está relacionado como nosotros profesor? tenemos ese tipo de feeling con la magia arcana o magia antigua, mejor dicho, en el lore de los ojos, podemos llegar los a ver Rock, partes la que la no. Ve el profesor Finn, por ejemplo. Alian. Vamos. Sin embargo, por el momento tiene cosas más importantes en las que pensar. Como un almacén de magia antigua, ¿no? Hombre, ojalá, hijo puta. Entonces dejaré el asunto en sus cada vez más capaces manos. Claro, sí, el trabajo sí. sucio me lo llevo yo, yo hijo puta. De vuelta en la cámara de los mapas. Ojalá, yo, la cámara de los mapas me deje por lo menos, churra. Déjame, cabrón, cabezón, déjame tirar cosas ahí, tío. Inventario, chupi. Es que sería la polla. Tío, esto es la cerradura. Molaría saber cómo romperlas, tío. No tengo ni puta idea, la verdad, ¿sabes? Eh, entrar a la principal, no sé qué Vale, eh, vamos a la entrada principal, que está aquí abajo. Y aquí hay una... Eh, eh pero tírate, coño. ¿Serás? Vale. Ah, aquí está la, la puta puerta, está muy guapo esto. No vean, ¿no? Eh, la prueba de Percival de Rackham, de, de Rackham de League of Legends. A ver. Es perear, pues. Vale, aquí es, va, va a bajar los FPS que flipa, ¿eh? O sea, la primera prueba. ¿Qué? O sea, ¿esto qué es? Eh, ¿Como lo de las pruebas de la tercera película? del Cali de Fuego? o ¿Cómo va la cosa? a esa peli o, o what? ¿Tres pruebas? O sea, ¿cuántas pruebas tenemos que hacer de Percival? Eh, Usar el equipo mejor que en Teddy tanto te ayudará. Vale, nada. He visto esto antes. Sí. En Gringotts sí, y en la sección prohibida. Vale, lo vimos al principio también del Radio. juego, ¿no? Salió. Y lo de las armaduras, ¿os acordáis? Literalmente. Es muy Skyrim esta parte, también decirlo. Muy, muy, muy Skyrim, tío. Parece una puta cueva de. de farmer, loco. Eh, vale, aquí habrá algo con lo cual interactuar para lanzar un puente. The question is: eh, ¿where? Ahí arriba. ¿What? Vale, supongo y entiendo que sea por aquí abajo, ¿no? Otra cosa no tengo. Ajá. Como lo del inventario Yo entiendo que quieras llegar a darle eh, Warner Bros. un tanto O sea, un toquecito, ¿no? Básicamente de dificultad De administrar tu inventario Pero que no estamos jugando un, A un maldito Resident Evil, coño Sabéis a lo que me refiero El Resident Evil sí que es un juego de administración O sea, pero pues, esto es un RPG, joder ¿Me haré otro no hit? Pues puede ser Sí, ¿no? Es tan difícil, recuerden, ¿eh? Chavales y chavales Bastante complicado. Es difícil, sobre todo, en la vida Y que no le quito una mierda, ¿sabes? Necesito pillar esa, esa, esas cositas, tío la, Las almas O que se... ¡Ajá! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! aquí aquí! Nothing Vale, da nah, abusamos El Confringo creo que es el puto hechizo Más OP del puto mundo, ¿eh? De momento ¡Ay! ¡Me dio! Sadness Confringo uy ¡Qué coño! No lo he visto de venir, ¿eh? Me dio en toda la cara Ese es un nano ¿No? No vea, Percival estaba... Estaba re loco, cabrón ¡Hostia, que caga aquí! ¡Uy! ¡Maldita sea! Mortar Chill! ¡Aparta de mí! ¡Vale! ¡Vale! Nice. Se nota que cuando hay más objetivo ya... ¡Cabrón, yo como aprovecho para pegarme! ¿Vas a saltar? De puta madre, cabrón Uf. ¡Pow! ¡Pow! Eh, eh, eh. ¡Wow! ¡Shit, bro! ¡Y brigo la Game! Vale, uh, sabía que me iba a comer eso. ¿Solo me queda una poción? Gente, me estoy ruchando el juego como un desgraciado y me estoy quitando las pociones como un como un enano, tío. Eh, ¿Puedes darle un conflingo, porfa? Gracias. ¡Kaki, kaki, kaki, perro! Hola, No hacen nada la. LOL. Terrible guantazo que lo dudo. La concha de Valora Wow. Ahora después nos iremos al valor también. Tenemos que llegar a oro ¡Rápido! Se acaba la temporada. Y os enseño mi. Ya me entendéis. Mi mercado nocturno que es pura mierda. ¿Va a caer aquí? Vale. De cuestión maris, Where is the other? Allí. Si me cargo al grande. La lío, ¿no? ¡Con flingo! Eh. Qué grande es el capo, como se está haciendo ahora el del ring, tío. O sea, qué guapo. Vale, del tío Uf, muy dura, ¿no? O sea, ¿qué coño? Eh, lo hice solo, pues, para ejemplificar eh, que, se, eh, que se puede llegar. Eh, ha sido tier desde el momento cero de que sale el juego, pero ha generado muy poco, ¿no? A creadores de contenido pequeño, que no pasa nada, ¿no? La verdad, o sea, todo lo malo fuera eso. Vale, voy a intentar hacer. Vale, voy a intentar hacer esto, gente. Voy a intentar hacer lo de antes, ¿vale? Esto, que caiga aquí, tío. ¿Qué? Bien, no le da. ¡Qué perro, cabrón! ¡Mamá huevo! ¡Axio! Vale, vale. Pégame el golpe. Aquí, aquí, aquí, aquí, cae aquí, cae aquí, cabrón. Dale ahí. Buena, buena, buena, buena. Es que se tienen que matar entre ellos, gente. La verdad, no voy a mentir. Es como más le quito. Joder. Me acaba de pasar ese hacha por, por la cara, ¿eh? Uy, tranquilo, cabrón. ¡Bum! Como me gusta el conflingo, compadre. A ver, lo puedo hacer más apoteósico, ¿no? En plan, puedo jugarlo mejor, como más, pro, no. Creo que ya está, ¿no? Tengo la concentración, gente. Estoy ultra instinto. Gente, está. ¡Uh! ¡Va a caer aquí! ¡Buah! ¡Qué puto bro, cabrón! No hit, ¿eh? No hit, gente. Eh. Se viene no hit. Se viene no hit este boss. Lo acabo de memorizar, eh. Literalmente. ¡Sáltame esta! No hit, tío. Es tan difícil. ¡Ay! ¡Me ha cortado el no hit! ¡Te mato! ¡Capullo! ¿Qué? What are you selling, bitch Estás muerto, ¿no, perro? Tenemos... E Toma, para que pille con flow Wow, increíble ¿Cuál es la eh, tónica de... Eh, la tónica de bomba? No tiene hmm. Hmm, hmm. Miedo me da Eh, ahora mira bomba Literalmente Wow X Y sí eh, Periarmo como que no, ¿no? No es fan <risas> Grande de Dary, tío, qué bueno Muchas gracias por alegrar cada día, tío Cada contenido, cada videojuego, cada momento Merecerá la pena en un futuro Y por supuesto siempre lucharé A capa y espada por todos nosotros, tío todos los creadores de contenido se merecen estar arriba. Da igual, que sea rico y famoso, ¿no? Literalmente. O sea, es una piba. Ya me jodería. A la larga, ¿no? Que ya sabéis que siempre hay tías que no abusan. Literalmente. Y hay ejemplos en el canal, ¿no? Eh, eh. Eh, eh. Que no me dé el cum. Vale, esta vez la tengo, que te La tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Si le da a él, le tiene que dar a él. Dale. Oh. Mamá huevo Huevo, mamá huevo, ¿no? Me tengo que ir, gente ¡La mierda esa! La esquivé Vale, uh. vale, vale, vale vale, Pillamos lo de la X ¡Ay! Fireball Opción oh, Opción oh, No me da uh. Con fringo Está duro el combate, ¿eh? Vale, giro Giro No giro uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Necesitamos pillar a ese, gente El de allí El de allí, el Ese es Let's go. X. Uh. En el pito. Que te huele el pita, boquerones. Vigía del pensadero, tu puta madre. Va a pegar guantazo ya en el suelo, ¿no, gente? Oh, oh, oh. ¡Ay! No tengo vida, ¿eh? O sea, ahora tengo que jugarle esquilete, squelet. Ah, pillarlo de allí, gente, necesito. ¡Oh, oh! Uh -huh. ¡Wow! No veo nada. ¿No lo ha dado con flingo? La madre que le parió. Uh, uh, uh, uh. 12, gente, eh. le quito 12 eh. Brutal, la llama uh, uh. Con fringo, pégale, coño Vale, la llama, no me da uh. Vale, una X más y está, gente eh. Este me puede dar, tío, joder uh. Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos hay got it, I got it, I, got it. I got it. Let's go No me des Su perro Jodío Soy pro, gente, soy pro Soy canegre. Dame la X, dame la X, no me la va. Hostia, la puta que me da, eh. ¡Oh! Literalmente la cagué, gente, en el último segundo, Pues se puede, gente, se puede. Una X más. No. No tiene el fuego, no, vale. Vale, ahora sí que va a tener el fuego, gente. ¿Lo tiene? No lo tiene. Joder. No tengo la X, eh. Putada. Hostia. Hostia, tú, como no le de, tío. Como me dé. De... No. No, dime que estoy vivo. Joder, joder, joder. X. X. ¡Aaah! Uh. No, Podrás Pasar, bitch hmm. Do you want Do you want a half a real fight, bitch? Uh. Eh, creo que me he cagado encima con la RSA, eh. O sea, perdón, con la X eh. Le he dado en el último descartes? fucking segundo, tío Siento la euforia, eh. O sea, la división de la victoria si sicario eh sicario y rapeando con capaz Fernández, tío Casi, eh Uf, literalmente. Es que voy... voy o, o sea, low level. Mi hermano Draco, creo, ¿eh? O sea, tengo nivel 18 y esos bichos me están dando para el pelo. ¡Al hilo, eh! Juan tu y Draco. Brutal, ¿eh? Es una putada, tío. Es que... Uf. Me pone nervioso, ¿veis? Es que por eso me, me limita, tío, me limita mucho. O sea, no tengo inventario, cabrón de los huevos. O sea, literalmente, todo el puto rato sin, sin, sin inventario. Y encima no sé qué misión es de la señorita Welly, que se fuma unos canalones, que flipa allí en el cuarto año con los trolls y los, los putos dobbies. Tío, que no me da no me más, más allá de la sala de menesteres ¿Dónde compro un puto armario de Ikea? Necesito dejar mis útiles. Joder, es horrible, macho, eso. Puto Pérez y Vale, estarás contento, eh chaval. Estarás... Llora, llora, llora, llora, llora, estatua, llora. Las lágrimas... De... Opo. Ahora podemos tener la visión arcana, ¿no? Brutal, ¿eh? A ver, también daros cuenta de lo que estoy haciendo Es jugarlo solo en directo, ¿eh? No estoy jugando fuera directo Un día que me hizo un par de misiones secundarias Que fue en martes Me mola mucho la animación, tío de, eh, de... la varita cuando desaparece La niña esa, ¿no? Esa niña... Sabe La niña de la puta aldea Que es el Percival no vea, ¿no? Acaba de hacer dos pinches flip Para transformar lo que te rodea es extraordinario. Uh -huh. Nada, ya sabes que el juego es un, una película, ¿Qué no en morre. sí, internamente. Que que me huele la boca o... Oh. No tiene visos de mejorar. Damos que jamás se recupere de la muerte de mi hermano. Lobotomía frontal con es un hechizo. Dios, <coughs> sufrir a los seres queridos. La sequía fue hace años. Pero el dolor por su pérdida es tan profundo Ahora como lo fue en su momento Pero no salía la hermana con el, con el hermano No, en el pozo Pilar es bonitos, necesita paz. Salía la pinza, ¿no? Si pudiera ayudarlo, profesor Ya haces mucho por tu padre No es suficiente este... Quiero que no sufra más Le va a hacer una labra una cadabra, ¿no? Ya sé que resulta tentador usar esta magia que estás dominando Para traspasar los límites del mundo físico Mano Percival, no te flipes no te Sin flipe, embargo, ¿eh? las emociones humanas tienen su poder Ni la bruja más bien intencionada y competente Es capaz de saber las consecuencias de manipularlas de forma irrevocable Y Me va a mete una dabra no cadabra que flipa lo carcome. Tú no debes cargar con ello Percibale el el seis, ¿sabes? Nada mete de una lojomora que flipa, compadre. ¿Sabes lo que deja? Petrifico totalo. No hay año en que los alumnos no me sorprendan viendo cosas absurdas en las hojas. Tío, ¿dónde eran las de hojas de Juanma que dijo para de los de estos de Merlin, tío, para la prueba Morgan. de Merlin? Creo que tardaré un poco en acostumbrarme. ¿Este tú ya está ahí, no, ah, Lol. Me alegré al saber que había aceptado el puesto de profesora de defensa ah. contra las artes oscuras. Siéntese Joder, Percival, si eh, qué guarro, eh, me ha visto que el Zara le tiró la caña, ¿no? El viejo verde ¿Será? Madre mía, a mí ya estaría, ¿no? Tenía muchas cosas que contarles <risa> Cosa El contarle. Dildo Dragón, gente Percival, eh, el Arquímedes de, de, de la época, ¿eh? ¿sabes? <risa> bueno, perdón, Galileo Galilei sería un poquito Con la barba esa que me trae ha flipado, ¿sabes? visión de. Eh, <risa> visión de dragón, eh, literalmente. Lucha contra las eh, armaduras, ¿no? De Hollow Knight. Pazo, hoy estaba jugando a un juego, tío, de un Pizza que es Súper guapo. Está guapísimo, era como un Metro Albania. Clase en Hogwarts, señor. Y este es el... ¿Pitch gratis? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y ahora? ¿En la, la Twitch con campeón? O sea, ahora me acaba de llegar a mí, o lo, lo tendrás básicamente en notificaciones. Dice, ya hemos anunciado la ciudad. A ver, le voy a dar. Eh, Twitch con Hype. Eh, a ver, lo voy a pasar por aquí. Está chulo. Eh, bueno, a ver, nosotros mmm, ya sabéis, ¿no? O sea, no vamos a poder llegar a participar y no somos lo, suficiente grande, lo, lo suficientemente grande pero siempre está bien, ¿no? Al fin y al cabo. En Las Vegas, tío, increíble, ¿eh? ¿Qué coño? Ya lo he visto antes. Lo vimos en el pensadero de, de, de gringo Vi esa mierda. Tío, cada vez que hice lo de raka me recuerda al LOL, ¿eh? Yo quiero irse, ¿eh? Grande esa vez, Darie, campeón, rara. pues el año pasado dieron en este la tweet, con igual que, cual cual que lo que dijo en Fanzerotú. tú en puto francés <ríe> Eh, pero haceros no caso, que, que ¿Qué, grande, qué, tío. Eso me qué, va a recordar qué, ahora al qué, te chaval, te se tío, se a Pepe. Pepe, tío. ¿Qué puto máquina, el bolívar es ese? Que como ha dicho, tuve que irme, pero he vuelto para darte la sub, tío. ¿Qué máquina? Tenía una corazonada de que si igualmente perdía la partida, se suscribiría, tío. ¿Qué puto máquina? Mucho. Dice mucho, eh, o sea, muchísimo ese tipo de Muy gestos, de, al de, igual que vosotros los tenéis sí, a diario sí, conmigo, gente. Antes Dice mogollón, macho. Quería hablar con Charles acerca de la urgente situación de los duendes. Tío, cómo Howard está a favor de la explotación duendes? de duendes, tío. Pobres Dobbies. visto rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Es verdad, los putos duendes, esos cabrones. Junto con su mentor, el profesor Fig, no solo encontró duendes acechando fuera de la torre de San Bacar la puta torre sí, esa no que lutamos ayer, ¿eh? ...poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Hmm. Me temo que lo más sabio sería... Tío, que lo que no me queda claro esto que las las son. Las Simplemente son como las almas de estos magos tío. Fueron, ¿sabes? Le metieron un hechizo ahí y están en el usted, hechos... Ya me, me, me entendéis, fantasmas de la casa de Howard. O algo, tío. Es rarísimo, ¿eh? Veamos. Espere, profesor. El nombre Rookwood no le parece... ¿Que hay una conexión con Víctor? Obvio. Tal una pregunta. Vamos a tú estar seguros de su importancia de tenerla. Por el momento, dígame qué vio en el pensadero. Uf. Antes de que Isidora, la bruja del último pensadero, fuese profesora en Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre el uso de la magia para eliminar el dolor. Hmm. Ahí lo tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis. Ese PDF, ¿cómo estamos, campeón? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Por supuesto, la semanita, ¿cómo estamos? Me cago en la leche. Aquí estamos jugando un poquito a jugar, la verdad, está bastante bien, sinceramente, campeón. Lo que pasa es que es muy caro, ya lo sabéis. Encima en Play puede que tenga sus su problemillas, al igual que en PC, ¿eh? Que en PC no, no nos escapamos, ¿eh? Realmente. ¿Cómo estamos, campeón? ese PDF poderoso enormísimo. Y tal, va, has hecho directito Esta semana, son cuadros mágicos con la personalidad de los usuarios. Ah, che, qué guapo. Pero entonces… O sea, han fallecido ya, ¿no, Draco? Qué guay, macho. Es que, ¿sabes? El, todo el lore de Harry Potter no me lo sé, la verdad. Yo me, mentiría, ¿sabes? Si digo que sí, literalmente. O sea, como he dicho, la segunda película de Animales Fantásticos o sea, no lo ha visto. Hay, y hay, hay bichos que aquí no hay, ¿no? Es más que hoy. Uh, ¡Cuéntame! A que ¡Gracias a, a, que a que ¿Coches eléctricos de, de, mm, mm, de gasolina? De gasolina, va a decir. Mucho examen. De ¿Y examen. cómo ha salido, campeón? Literalmente PDF. Y seguro que habrás aprobado todo, literal. Gasolina, literal, has visto. Vale. Y sí, ¿no? ¡Qué guay! Me mola, o sea, no obstante, entonces todos los cuadros de juego son así, ¿no? Está guapo. Cero directo. No pasa nada, campeón. En ¿Algún torneo de Fortnite voy a hacer? Sin problemas, o a la larga también, por supuesto, con.